Macarrón o estalactita fistulosa. Son tubos con un diámetro pequeño, que suele ser inferior a un centímetro, y sus paredes muy delgadas le dan su aspecto traslúcido. Se forman cuando una gota de agua se infiltra a través de la roca y aparece en el techo de una cueva. Al entrar en contacto con el aire, pierde el dióxido de carbono del agua. Al producirse la pérdida de dióxido de carbono, se forma una delgada película de material carbonatado sobre la superficie de la gota. Cuando la gota de agua cae al suelo, la película queda en el techo, como un borde redondo que constituye el inicio de este espeleotema. Si el goteo de agua se mantiene constante durante miles de años, terminará formándose un macarrón. Estalactita Las estalactitas tienen forma cónica y cuelgan del techo de las cuevas. Están formadas por un tubo central y capas de cristales que crecen a su alrededor. Su tamaño es muy variable, dependiendo del caudal de goteo, evaporación y de circulación de aire dentro de la cueva. Todas las estalactitas comienzan su crecimiento como macarrones. Cuando la gota de agua cae por el tubo central, tanto por el interior como por el exterior, la pérdida de dióxido de carbono hará precipitar el carbonato de calcio sobre el conducto central, aumentando el grosor del macarrón hasta formar una estalactita. Estalactita bulbosa o epiacuática. Es una estalactita con forma de bulbo o piña en su extremo inferior. Si una estalactita crece sumergida en agua, el conducto central queda obstruido y comienzan a depositarse cristales de calcita sobre la superficie en contacto con el agua. Cuando el agua ya no está presente, la estalactita queda con forma de bulbo o piña en su extremo inferior. Bandera. La bandera es un espeleotema con forma ondulada que cuelga desde techos inclinados o en las paredes de la cueva. Cuando las banderas cubren toda la pared, tienen la apariencia de cortinas o tubos de un órgano. El crecimiento de la bandera es casi en línea recta, con agua que fluye hacia abajo a lo largo de una superficie rocosa inclinada. Las pequeñas ondulaciones en la roca hacen que la bandera se vuelva ligeramente curvada. Los depósitos de carbonatos se van depositando en el exterior de cada segmento curvo. Con el tiempo, estas curvas se vuelven más y más acentuadas, de modo que la bandera llega a estar muy plegada en su borde inferior. Finalmente, el agua resbala por la bandera y desde allí gotea al suelo. Colada La colada son depósitos en capas que toman la forma de la roca subyacente. Cuando el agua fluye de forma laminar sobre una amplia superficie, se produce la pérdida de dióxido de carbono. El material carbonatado va quedando sobre dicha superficie, tomando su forma. La colada es uno de los espeleotemas más comunes en las cuevas. Coraloides Los coraloides son grupos de pequeños nodos de calcita, aragonito o yeso que se forman en las superficies de las cuevas. Cada nódulo tiene un tamaño de entre 5 y 20 milímetros y tienden a crecer en racimos sobre una roca o los lados de otros espeleotemas. Los coraloides pueden formarse por precipitación, evaporación o salpicadura. Cuando se forman por precipitación, los nódulos parecen pequeñas bolas. Cuando se forman por evaporación, los nódulos suelen ser de color blanco y con apariencia de palomitas de maíz. Conos los conos son espeleotemas que se encuentran en el suelo de las cuevas. Los conos se forman debajo del agua, en un charco con una superficie de calcita flotante. El agua de un punto de goteo del techo hunde las placas de calcita flotante, que se van acumulando en el fondo del charco, formando un cono cuyo ápice corresponde al punto de goteo. Cuando el charco de agua se seca, los conos quedan formados sobre el suelo de la cueva. Gours. Los gours son diques escalonados que se forman en el suelo de la cueva. A menudo están dispuestos unos tras otros, con los diques inferiores recibiendo el agua de los diques de arriba. El tamaño de los gours oscila desde unos pocos centímetros hasta decenas de metros. Los gours se forman cuando el agua fluye de forma continua por una pendiente del piso de la cueva. Si hay irregularidades o una ruptura de pendiente, se darán las condiciones ideales para que se generen turbulencias o remolinos. Estas turbulencias ayudan a liberar el dióxido de carbono y permiten la precipitación del carbonato de calcio. Con el tiempo, la acumulación de capas de carbonato aumentará la altura y el grosor de los diques que retienen el agua. La formación de estos tabiques aumentará las turbulencias y mientras el agua fluya, el proceso continuará la formación de los gurus. Estalagmita Las estalagmitas están formadas por capas de cristales que se acumulan en el suelo de una cueva. Sus dimensiones varían desde los milímetros hasta decenas de metros y pueden tener distintas formas. El tiempo que tardan en formarse va de miles a cientos de miles de años. Cuando una gota de agua cae desde el techo o desde una estalactita, todavía tiene sustancias en disolución. Cuando la gota choca con el suelo, el dióxido de carbono se disuelve en el aire y el carbonato cálcico disuelto en el agua precipita sobre el suelo de la cueva. Si el goteo permanece constante durante miles de años, la acumulación de capas de cristales formará la estalagmita. Si el goteo es muy rápido, la estalagmita aumentará en anchura. Si el goteo es muy lento, se formará una estalagmita alta y delgada. El diámetro de la estalagmita también depende de la distancia al punto de goteo. Cuanto más lejos esté el goteo, más alpicará la gota al caer y mayor diámetro tendrá la estalagmita resultante. Una estalagmita con diámetro uniforme es reflejo de la constancia del goteo a lo largo del tiempo. Columna la columna es una formación alargada que se apoya en el suelo de la caverna y toca el techo con su otro extremo. Las columnas suelen crearse al contactar una estalactita y una estalagmita formadas por el mismo aporte de agua. O bien al tocar una estalactita el suelo. El proceso puede llegar a tardar miles de años. Las columnas resultantes pueden llegar a tener varios metros de altura y diámetro.